I am. I am. Bueno, estamos acá volviendo Comenzó el segundo tiempo ¿En qué quedamos? Está ganando Villa Valle B 13 Y el estadio 10 13. tanto tantos de diferencia Muy lindo partido, la verdad con un ritmo, Arrancó con un ritmo arrasador Con 5 goles de diferencia El local, primero Burlingame después ellos fueron acortando, acortando, acortando hasta que le encontraron la vuelta Hurlingham eh, perdió este, varias oportunidades que el local que la visita transformó el gol con pérdidas de pelota muy, muy inocentes o quizás por una muy buena marca de ellos también ahí están aumentando a 14-10 luego se empezó a acercar el local con jugadas rápidas, muy pero muy rápidas, donde no le dio oportunidad a la defensa de Villa Ballester B de armarse y que se convirtieron en el gol, después dos o tres se perdieron por... La pelota pasó a milímetros de algunos de los palos del arco, sobre todo nos acordamos de un individual, a ver en esta, ¿qué pasa? Lo tiene agarrado, pero eso es una de las cosas que más nos sorprendió de Humboldt, Parece penal. parece, Ya arrancamos. ¿Cómo de no, o sea, te va? ¿Bien? Penal. ¡Oh! 14-11. Seguimos con la ventaja de 3. Terminó el primer tiempo 13 a 10. Ahora un gol cada uno. En este segundo tiempo que recién arranca. Linda tarde, mucha gente disfrutando en los alrededores del microestadio estadio, que están la canchas de fútbol tenis, las canchas, yo de ping pong yo ya me compré las paletas, tengo la pelotita y voy a venir a jugar, porque me encanta, me divierto mucho y lo voy a usar, invitamos a la gente, muy bueno el arquero, como la para en el ángulo, la tira bien lejos el juego, si mira mira ahí está el número 2, golazo, 14 a 12, un latigazo de piezas la que hay que hacer, bien rápido y, va, y viene el gol de ellos también, 15-12, va y Golo viene, y palo Palipalo, y palo. sigue ventaja de tres, ahora. Muy, Es un juego muy dinámico y como les decía, se agarran, se revolean pues voy decir, están jugando en Humble, están bailando tango, ¿qué es lo que están haciendo? Rugby parece también. O rugby, claro. O rugby, se revolean, se agarran, recién. Cuando cobran penal habían tres que lo agarraban de la camiseta. A mí, a mí llamame a la ambulancia, si me agarran. Claro. A ver, dale. A ver qué está pasando. Están pensando qué es lo que van a hacer. El 2039 distribuye. Este viene con todo la pica y tiene que definir. Muy bien el arquero de ellos. Quietito nomás la agarra, chiquito la base, la pica abajo. ¡Muy bien el arquero! ¡Muy bien el arquero! El arquero salvó muy difícil, salgo eh, muy difícil, muy difícil eh. una jugada muy, muy difícil, que era gol cantado y sigue, gracias al arquero, solamente en 15-12, con una diferencia de 3. Hay material en Urlingan, hay material para jugar, hay material para... De lo querer, que quieras, de lo que quieras. De lo que quieras, y este equipo de Humboldt promete, estamos en los primeros partidos, luego de una larga, y, y, y, y, y, y pegale, sí, sí, sí, qué va a pasar... No te la dejé muy bien, muy bien el dale, de bronca, Ahí está tass. Mira el arquero también Ahí <risa> oh, no pegó en el palo De más fuera Hay sí, material para trabajar La pandemia Uno de los deportes que más Ahí está, Ahí está Ahí está Solamente dos puntos Y así te queremos ver Rápido, veloz Contundente. El aliento que baja de la tribuna. Local. A ver qué es lo que pasa. Me ¿no? da Gol. 16-13, 3 puntos de diferencia. Dale, dale, dale, dale, dale, hay que cortar los tres puntos. Dale, dale, con, dale, con decisión, así como están jugando. La larga, la larga. La vuelve a tirar bien. Están tomando la pelota bien. Se tira, se tira, se tira, se tira. ¡Gol! Dos ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! puntos, 14-16. Van, eh. 14-17, que partido que te estás viendo. Vuelta y vuelta. Como dice, señor. no te dan tiempo. Cuando decís vas a festejar, no, pum. Ya arrancaron y descuentan. Estamos acá en un solo plano viendo que lo que pasa. ¡Ojo! Bien. ¿Cómo se va Sí. Oh, pegó en el palo. Pegó en el travesaño. Impresionante. A ver Fede, correte ahí. Fede. Muy bien el arquero. Muy bien el arquero. ¡Aplauso dale, para dale, el arquero. Dale dale, ahora para adelante. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Rápido. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo viene? Sí, sí, sí, sí. sí, ahí sí está. Sí, sí. Gol. Gol. 17-15. El 26. 26, jugador de experiencia. Qué raro que no entró el otro el compañero del tira, muy bien el arquero ¡Sí! ¡No! juegue. Mancha ¡Dale! Sigue con la pelota en posición Villa Ballester, ve que partido está ganando ellos por dos puntos, 17-15 ¡Dale! Una tajada, ¡Una tajada, Esta tajada. Es ventaja de uno, esta atajada y ventaja de uno mira, mira bien, bien dale, dale dale, sí, sí, dale sí, vos, sí, vos, vos, vos sí, sí, sí, sí. gol gol del estadio, a un punto ventaja de uno, ventaja de uno dale ahora, dale listo, listo, listo, listo listo, listo, listo, bien listo 18-16 Qué partido Partidito, lindo, lindo partido, espectacular, 18-16, gran espectáculo están brindando acá en el microestadio, en avenida Pedro Díaz, 1550 de Urlingham. Me quedé sin aire, seguimos, dale. A play. pasitos, a pasitos, ¿sabes de qué? ¿De qué? ¿De qué? De la catedral. A de la catedral, y acá a pasitos del vacunatorio, este que está acá, el vacunatorio, acá? 10 puntos, hoy la vacunaron a, a mi nieta. Le dieron la Pfizer, ella tiene 13 años. Estamos muy agradecidos de la familia por todo lo que es la logística y la práctica. Y a ver, a ver, a ver qué pasó. Bien. Sí, con la pelota. Muy agradecidos con todo lo que es la logística, la vacunación. Que eso sigue en firme, como ha sido todo este tiempo acá en Hurlingham. Lo que Ahí es está. la vacunación. Ay, mirá, quedó parado. En, la... en el pie derecho del arquero, que estaba bien parado, correcto. Así que bueno, bueno ventaja de ¿Alguien, 18 Alguien más de la, de la familia Con cobertura de vacunas en Hurlingham. A ver, a ver, se la pega, se rebota la mano la buscan, se intenta manotear Dale, dale, dale, estos esto también son rápidos Cuidado Bien 19, 16 Otra vez ventaja de 3 Ventaja de 3 Pide tiempo Martín pierde, pide tiempo Burlingame, volvió a la ventaja de 3, la visita, partidazo, partidazo estamos viendo por la hora de Burlingame. Vi, vi que había un equipo ahí que era azul, amarillo y azul que era. Eh, Boca. ¿Aquí hay otro partido de Humboldt después de este? No. Eh, sí, es Humboldt B. Ah. El equipo de Humboldt B de Burlingame contra Boca. Creo. Ah, contra Boca. Creo, ah, creo, no, no, no quiero. Ahora, ahora te averiguo. Averigua, me averiguame. ...nosotros vamos a tomar algo... ...mientras tanto, qué lindo partido... ...estamos viendo, ¿no les parece? 19-16... ...está ganando Villa Ballester B... ...acá está el banco... ...del local, acá el banco de la visita... ...mucho público, por suerte... ...que acompaña... allá Martín explicando... ...y hablando con sus dirigidos... El partido continúa, la pasión sigue, sigue el handball acá en Urlingan, Así que vos querías ver Handball y decías, ¿quiénes son los locos estos que dan Handball en vivo en la provincia de Buenos Aires? Si la hora de Urlingan y son medio trastorno, ¿qué le va a hacer? Bueno, sigue. Ahí este el estadio para adelante. Vamos a ver si Federico me confirma ese otro partido que viene después. El estadio con la pelota. Urlen en boca y bueno, vemos, vemos, vemos ahora hacemos el conteo de... ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. sí, sí, sí, sí, sí, sí, me gustó Uy, la pelota se fue desviada se fue abriendo, se fue abriendo a ver, ¿en qué estamos? estamos con... Que Villa a estar en posesión de la pelota en territorio local. están defendiendo los chicos del estadio. Están tomando velocidad. Seguimos con la ventaja de tres. ¿eh? Seguimos con la ventaja de tres. Desde el microestadio, acá, avenida Pedro Díaz, 1550, estás en tu casa. Pero ¿por qué no salís de tu casa? Venís acá al parquecito Que es una barbaridad. Te venís a tomar mate. Te venís a comer una factura. Que gol, te clavó. Golazo, 20 a, 20 a 16. 20 a dieciséis, de cuatro la ventaja, te eh, digo en serio, tú vas a estar encerrado en tu casa, si acá tenés lugar venís con el mate, un uh, segundo, eh, perro, segundo perro, perro. gol que, que agarra y venís con la familia, y vas a estar re piola casi, yo estuve mirando y estuve filmando hace un rato, está lindísimo aparte se fue el sol, está lindo, tomás mate, charlás, por ahí te contás con algún vecino, amigo, amiga al palo le pegó, el otro le pegó contra la mano, se lo va a fracturar ese pibe si le pega así. Justo que el deporte que tenés que utilizar las manos. ¿Tienes que las, las manos tenés tienes que tratar bien tus manos. A ver. La, el arquero, el arquero muy bueno. El arquero muy bueno. es muy bueno. Muy bueno. Eh. Está parado, le tiene que estar parado. Muy tranqui, mira esa, Mira esa, mira esa, qué golazo. Muy buen gol, aplaudimos. 21 16. Muy buen gol. A ver si acortamos, chicos. A ver si, a, ver, <risa> Dale. a ver si acortamos la distancia. Ahí lo dejamos quieto. Ver qué pasa en un solo plano. Estamos viendo esto. Ahí está. Esto es toda tuya. ¡Gol! ¡Oh! el 2, el 2 de, del estadio es muy efectivo haciendo, haciendo goles el, el, pibe, 2 el, eh. el 2 y el 20 el 2 y el 20 21-17 así está el marcador que favorece a Villa Ballester B pero falta un montón ¿eh? pero falta un montón para nosotros esto es una locura es ver el deporte, el deporte amateur deporte que le gusta a la gente Mirá que viene el arquero. ¡Eh, Muy bien. ¡Eh, la pasa. Dale. Se la jugó. ¡Oh! 21-18, como se acorta. Dale, se dale, juegan? dale, que hay que ¿Se cortar. Como sus cómo, jugadores que se tienen. Me encanta los jugadores que se tienen confianza. y que dice, voy, esta es mía. Y es mía, y va a ser adentro. Y, y lo hace, espectacular y como le decía, nos encanta transmitir lo que es este deporte amateur tan popular en los barrios esto, el futsal, lo que venga que es lo que la gente vive en los clubes que acompaña a la familia, que está qué más querés, qué invento más querés que sea popular que eso decime qué. ya, uh el arquero fue bien hacia la pelota, pero el tiro muy fuerte y lo supera 22 a 18. Van a descontar, a ver si tenemos suerte. La tiene el 2. 2.41, el 22, el 3. Mirá, mirá cómo entró. ¡Golazo! Muy buena jugada, muy buena jugada. Quebró toda la defensa 22-19. Ahora, en manos de esta gente que anda muy rápido, se le escapó. Me vuelvo loco. Federico se está volviendo loco, se está alterando. El Humboldt La no, nueva ya, pasión. Ya la nueva pasión de Federico. No, pero que juega, me ya esta boca. ¿Cómo le cómo, cómo fue a Boca cuando fue a Vélez? allá perdíó, perdíó. ¿no? ¿Cuántos dos hace el lance? No ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡No! No, no tiene! ¡No, ¡No es peor! ¡Saquen a la prensa! El, Ay, pues, ¡Tuc! Así, tipo, le pega a la Pero... ¡Penal! ¿Viste? No, me callo la boca. Por favor ¿Cómo se para atravesar? ¿Cómo se para? Así toma. Gol Ventaja, ventaja de dos de Ventaja de dos Gran trabajo que está haciendo el equipo de Durlingham Los dos En el sentido que la ventaja real puede ser de uno o de dos Yo daría para un empate Pero bueno Alguien se la va a llevar Muy buen partido Faltan 15 minutos 30, es una barbaridad a esta velocidad. Campeón arquero, Villar, está. Escapa. No lo dejé. No lo dejé. No lo dejé. No lo dejé. No dejé. 23-20. bien pensada, bien pensada el arquero muy atento, la va a cruzar gol 24-20, 4 puntos de distancia ahora en el handball es tan rápido que no hay tiempo para la depresión vos tenés que salir y jugar salir y jugar, te la, te la ponen punta pues, y que devolverla, con rapidez con certeza, con convicción con velocidad sobre todo con certeza. Sobre todo con certeza. Porque vos necesitas llegar ahí para convertir Mirá. eh mira Uff. Oh, vos. Ves, para también te digo. ¿No? Se juega, se la juega. No fue... No lo cobra el juez. Algo le dijo que, que caminó antes. Caminó, caminó. caminó con la pelota. ¿Cómo? Sí, ahora, ¿eh? Está, estamos lentamente, muy, pero muy, pero muy, muy lentamente. ¿Cómo sé, eh? Vamos no. aprendiendo algunas cosas de Hamburgo. Periodista deportivo. Periodista deportivo. ¡Ay, mamá! Está bien el jugador. El 22. Acá ven los chicos, también Ah, justo se habían terminado ir todos a ver, Ahora, a, ver, ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! Mirá gola, no mira vos! ¡Pero se había entrado! ¡Dale! ¡Gol! algo también! Penal me parece cobró 24 a 20, están, además, los acompaña, no diría yo la suerte, porque en esto la suerte no está, es técnica deportiva, gestos técnicos, cosas que a veces se hacen bien, otras que no te salen como uno hubiera querido, pero la suerte... A ver qué pasa, qué sucede... La experiencia 25 el 6 va a tirar no de frente gol 25 25 puntos de distancia sale burlingan de vuelta ahora ataca hurlingham con la oportunidad genera ataque como decimos de descontar vuelve para atrás el 2 con bueno, el 59, el 20 también El 22 que tiene ganas de marcar Se la tira, pero el arquero es muy eficiente eh, No puede No puede! puede Muy bien el arquero Durrigan dos veces Penal para la visita. 25-20. 5 la distancia. El 25 jugador de experiencia. Efectivo, rápido, contundente. Buen gol. No cambió el marcador allá. 26 ahora sí. El 20 con la pelota, el 22. A ver el 20. La ti. ¡Gol! Muy buen gol. 26-21. Con la actitud de descontar y de jugar. Que esa es la que sirve, es la que vale. Es la que acorta distancias. Muy, muy buena la ejecución del 25 recién. A ver, la cruz no no a ver. Pumba, gol, 27-21. el físico del saída, no está no está mal, ¿Eh? Recién lo veo Ahí. estamos viendo, ver Están están pasando allá los jugadores de Boca no hay, levantar, no hay que levantar, no hay que levantar No hay que levantar un poquito Para que se no no no no no vea Esperá un poco, ahora no, bueno, ya está eso es muy bueno el 25 a ver, muy bien muy bien el arquero da la vida la pelota 27-23 4-4-4-4-4-4 van, van Nosotros con nuestra tecnología china y alienígena que estamos acá transmitiendo en alta calidad de resolución de imagen y de sonido con dos pesos 50 gratis para todos ustedes. A ver la hora de Urlingan Deportes otra vez del streaming de Facebook que la quieren definir, les pega afuera por suerte, del lado lateral del arco el 20, sale, vamos rápido chicos. Vamos, que tiene el 22, tiene unas ganas, este quiere entrar, sí, sí, sí, ¡Oh! falta, falta. Bien. falta, y posesión de la pelota para el atacante, en este caso es el local, el 22, 22, 20, dale, uh, uh, tirate, acá será, cortalo, cortalo, cortalo, cortalo, es un mano a mano, gol. Muy difícil para el arquero cuando lo corren así, 28, 23, 5 la distancia. A ver. Muy bueno el arquero de ellos. Definitivamente muy buen arquero. 25 distribuyendo la pelota. 29-23 se están escapando en el tanteador. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se juega de vuelta. De vuelta el arquero tapando. Tremendo el arquero de Villa Ballestolo. ¿eh? También muy sereno, muy sereno, pero tipo tranquilo, muy concentrado en lo que se le viene. Y ha estado en todas. Ha, ha tapado cuántos gole? goles. 6 goles, 8 goles. 25, 26 esos dos números. No hay jugadores de experiencia. Están ahí en el armado. Están a 6 minutos 27. Quieren mantener la diferencia. Pumba, gol. Desde acá se dio. Muy buen gol. 30-23. Muy bueno el 15 también. Sí. Esto de ver distintos equipos y de ver distintos deportes, también hace que nosotros como publicación vamos creciendo en lo que estamos ofreciendo. Un poco es lo que para el año que viene se va a venir en futsal. A ver, qué golazo. Muy bueno como se lo tira, ¿viste? En altura y ahora vamos 24, 30, 24. A ver qué es lo que pasa. acelerando pumba muy bueno, 31, 24 5 minutos saca el látigo de acá atrás, ¿sabes qué? sí, sí, si 5, 5 minutos finales ahora después cuando terminemos me fijo ventaja de 7 gol y ahora ventaja de 6 lo importante es no entregarse Cuatro minutos es mucho tiempo para la velocidad con la que se juega el handball es mucho tiempo hay tiempo Dale, dale, rápido. Vamos bien. Sí, Mirá, se la cortó justita. La cortó justita. 32.25 3 minutos 30 A ver Sigue en ataque el estadio Tirado en el piso, para que lo atiendan, a ver qué le cobró treinta y es el resultado. que tenemos y para después, para todos aquellos que les gusta el handball que compartan el hecho que estos partidos que quedan este, estamos transmitiendo en vivo pero quedan grabados permanentemente no, o sea, no, los pueden volver a observar claro, no, no lo pueden volver a ver no borramos ninguna actividad deportiva golazo 33-26 sale rápido Hurlingham entonces eso se lo comentamos porque en el futsal eso ya lo saben uh. simplemente para que los compartan con los seguidores de handball por si quieren ver este partido, si quieren entretener esto no se borra de acá, de Facebook Probablemente tres semanas después lo subamos a YouTube. Falta un minuto 54. Asegurar la pelota, salir rápido. Todo tuyo, a ver qué pasa, qué puedes hacer. Es gol. Muy bueno. 27-33. 33-27. El arquero con la pelota, sale del medio de vuelta en Villa Ballester B. Hermosa tarde, hermosísima tarde para pasarlo acá en el parque. Le digo, sinceramente, el lugar está bárbaro. En general, Hurlingham tiene suerte porque tenés este lugar, tenés el poli, tenés las plazas, tenés distintos ámbitos. para disfrutar de esto que tanto nos gusta los que somos de Hurlingham que disfrutar del verde, disfrutar de la, de la naturaleza. A ver en qué deriva todo esto. Falta, ya nos estamos despidiendo. Faltan pocos segundos. 40 segundos para terminar el partido. Lo coronan con un gol más, faltan 33, 30 segundos, ha sido un gusto eh, poder transmitir esto, poder continuar acompañando que es lo que vamos a hacer durante todo este año que viene y todo el tiempo, cada vez que aparezcan ellos que están jugando acá, nosotros vamos a estar... Porque nos gusta acompañarlo. pues son de Hurlingham como nosotros, los vemos hacer esos goles, por más que el marcador no les sea, no le sea favorable. Ahí terminó el partido, ganó Ballester, ganó 34 a 28, ventaja de 6, ¿no? Ventaja, ventaja de, 6. de 6. Lindo partido de Humboldt, nos volvemos a ver el miércoles 17 cuando Estudiante de La Plata nos visite de acá en Hurlingham. Volvemos a estar en el microestadio. Pero mañana ¿qué hay? Pero mañana tenemos al triangulito, la primera división, segunda fecha de lo que es la permanencia. Uh -huh. ¿Viste? Estamos hablando de futsal de la División C de AFA, de la Eso. Asociación del Fútbol Argentino. Exacto, uh -huh. exacto. Exacto. Estamos en la zona de abajo. Uh -huh. Necesitamos ganar mañana para sacar una buena ventaja. Así que bueno, los esperamos mañana, que anden todos muy bien. Y el miércoles también vamos a estar, pero con la Copa Argentina, Sub-21, que Urlingam viene de ganarle a Villa Malcon sí. 5 a 2. Bueno, vamos a estar con Urlingam y Cervantes. ¿En dónde le ganaron 5 a 2? En la cancha de Almafuerte. ¿En la cancha de Almafuerte? Sí. ¿Cuándo jugaron? El miércoles que jugó el triangulito el otro día acá. ¿Cuándo ah, jugaron en simultáneo. Allá, en ah, simultáneo. Bueno. bueno, con respecto a este partido que vimos de, de Humboldt, nos... Primero que nos gustó, nos gustó muchísimo, el ritmo impactante sí. de los dos equipos. La diferencia a favor de la visita, terminó ganando 34-28. Ventaja de 6. Ventaja de 6, no es una gran ventaja. Sí se notó, en determinado momento, Burlingame de, estuvo demostrando que su salida estaba a través de la velocidad, el juego rápido y la sorpresa sí. y la efectividad, pero luego entre el equipo, el equipo de Villa Ballester, bien, fue espectacular, muy lindo juego, y sobre todo fue muy efectivo a la hora de tirar el arco. Hurlingham perdió unas cuantas oportunidades de, cuando tiró el arco, de errarla, y también por lo menos tres goles de la visita estuvieron a manos de quitarle la pelota en, en situaciones así, media de desconcentración, pero en general nos gustó mucho el partido, y más miren, mientras tanto acá está llegando Boca, ahí que lo ven. Gente, nos vemos. Ya no todo muy bien.